Sabemos que el cambio climático corresponde a cualquier cambio significativo en el clima y que se extiende por largos periodos de tiempo y que estos pueden deberse, el cambio climático, a distintos factores entre ellos factores naturales o factores antrópicos dependientes del ser humano entre los factores naturales, nosotros podríamos mencionar, por ejemplo, al movimiento de los continentes, a la actividad volcánica, a las corrientes oceánicas. Pero también existen los factores humanos que contribuyen al cambio climático. Entre esos, la emisión de los gases contaminantes, la producción de basura, la emisión de los gases de efecto invernadero, entre otros. Por lo tanto, los científicos han diseñado distintas metodologías para poder enfrentar el cambio climático. Dos elementos que son sumamente importantes hoy en día para poder enfrentarlo son la mitigación y la adaptación. La mitigación corresponde a todas aquellas acciones que se puedan llevar a cabo para poder minimizar la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen y por otro lado, tratar de generar mayores eh, formas de captura de estos gases de tal forma que no contribuyan al calentamiento global. Eh, los sistemas de adaptación lo que buscan, o las acciones de adaptación, lo que buscan es que la población y el medio ambiente eh, se adapten de la mejor forma posible al cambio climático que ya está existiendo. En ese sentido, lo que se busca es tratar de hacer que los sistemas sean resilientes y se adapten a cómo se está modificando hoy en día el clima en los distintos lugares del planeta. Para eso, una de las eh, metodologías que podríamos utilizar para contribuir a enfrentar al cambio climático es el uso de la química verde. La química verde es un constructo de 12 principios que lo que busca es finalmente tratar de minimizar o eliminar la cantidad de residuos contaminantes o tóxicos que se eliminan al medio ambiente. Este constructo, como sale en la lámina, está basado en 12 principios. 12 principios, que muchos de los cuales eh, son basados principalmente para la industria y otros son de común uso en el día a día. Por lo tanto, la química verde es todo un constructo que comprende, como dice acá en la lámina, unas, un, una serie de metodologías que permitan modificar la naturaleza de los procesos y de los productos de tal forma que no generen un daño al medio ambiente ni al ser humano. Otro de los principios que son sumamente importantes es el principio número 3 de metodología analítica, el cual busca que en cada uno de los procesos y etapas para generar un producto, nosotros podamos ir analizando en tiempo real qué es lo que va ocurriendo con ese proceso, de tal forma que nosotros sepamos si es que ese proceso es seguro y si está generando un producto que sea o no tóxico para el medio ambiente de tal forma que podamos optimizar. Este principio se relaciona mucho con la metodología que hoy en día también se utiliza eh, en gran medida en la industria, como dice acá la lámina, el análisis de ciclo de vida, que corresponde al análisis sobre un producto en cada una de sus etapas desde el momento en que se obtienen las materias primas hasta que llega a ser residuo. En ese sentido se analiza la obtención de las materias primas, la producción de las materias primas, la transformación de esto en un producto, el transporte, el reciclaje, la reutilización. De tal forma que a partir de las materias primas y la energía utilizada para ese producto, nosotros sepamos finalmente la cantidad de residuos o emisiones que se generan hacia el medio ambiente. Y de esta forma podemos saber si ese producto cumple o no con algunos de los indicadores de sustentabilidad. Finalmente, en cuanto a Chile y al cambio climático, podemos decir que, según los distintos informes nacionales e internacionales, Chile es de los países más vulnerables hoy en día al cambio climático. Sin embargo, como lo indican algunos eh, estudios como el de la Universidad de Notre Dame, Chile se encuentra en el número 28 de 181 países que más preparados se encuentran para enfrentar el cambio climático. En ese sentido, como aparece en la lámina, Al Gore, que es uno de los principales promotores del de mejoramiento de las metodologías para poder eh, enfrentar el cambio climático, ha sido uno de los quienes ha dicho que Chile ha hecho muy bien el trabajo en los últimos años principalmente en el cambio de su matriz eh, energética pasando a una matriz principalmente basada en energías renovables como ya lo vimos en los principios de la química verde se relaciona mucho con el principio número 6 que busca que todos los procesos minimicen la cantidad de energía utilizada. Por lo tanto, lo que podemos decir es que Chile en el último tiempo ha sido de los países que más ha incrementado la cantidad de, eh, de energía basada en, materia en matrices de energías eh, renovables no convencionales. Como reflexión final, nosotros podemos decir que a través de algunos de los principios de la química verde, nosotros, tanto en el día a día como en la industria, como en el sector eh, público, podemos ayudar a mitigar el, algunas de las acciones que contribuyen al cambio climático. Otra de las reflexiones que también podemos extraer es que Chile, si bien es cierto, es de los países más vulnerables al cambio climático hoy en día, también es uno de los más preparados. Pero eso no significa que nosotros debamos eh, no hacer ni contribuir a las, con las distintas acciones para seguir mitigando eh, la formación de gases de efecto invernadero. Y finalmente, como lo mostramos en la, en la lección, la química verde es una herramienta muy potente e importante que nosotros, en nuestro día a día, podemos utilizar tanto para nosotros mismos como para el quehacer que nosotros estemos desarrollando. Por ejemplo, para llevar distintos conceptos al aula.